Hola, buenas tardes. Vengo a la terapia de pareja. Hola, muy bien. ¿Y su pareja? Ah, ¿que la tengo que traer yo? <risa> es interesante. <increíble. risa>